Denle like a este video y suscríbase soy, Si no, soy su, le meteré la lanz... minuto minuto, minuto negro. Hola, hola, soy el Suru Y este va a ser un video de la Gema de Por favor, véalo hasta el final Si no, le meteré la lanza por el ano Estoy grabando por si acaso Adiós Estoy grabando Todo lo que he dicho oh. es un porcento, <risa> no, verdad no, no, no es verdad Todas las opiniones vertidas en este programa son exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión del canal en general Exactamente Cagaste, Además, con. yo estoy muerto ja! <risa> <risa> <risa> Buenas cabros, bienvenidos a un nuevo video como le dijimos en el live stream otro día que estábamos haciendo en Twitch, que vio que cero gente. Yo lo vi. Perdón, vi una, vi una persona. Vi, vi, <ríe> <ríe> vi, lo estaba viendo el electrino que estaba participando. Hoy día vamos a abrir dos de estos productos. O sea, un producto de cada uno, pero son dos productos generales, general. Solamente ustedes van a ver en dos videos diferentes. Abrir el Zulu, que es del año pasado, y también del año pasado. Porque eh, estaba muy barato en Zetamar. <ríe> porque el y tiempo pasa, por eso es del año pasado? ¿o? También, también, porque el tiempo pasa. Eh, así que con este Santa Claus mamadísimo <risa> de vamos Hola, a empezar le falta, falta la pura, la pura chela así, en, el, en el cinturón Jack Torino ¿con cuál partimos? ¿por Kiribanyaro o por eh, eh, esto es Invasión Oscura? Santa Claus ya empecemos por el, por el, por el de ¿Cuál Naida ¿cuál es más nuevo? ¿Ya? Eh, este es más nuevo O sea, este es este más nuevo este es más nuevo este ah pues no sé este es más nuevo ¿Ya? Este, este es más antiguo Abre ¿Cuál? El, el de viejo Pascual Ya Entonces vamos a partir Este lo vamos a hacer al el siguiente video Lo van a ver un Seguida Este ¿Qué trae este producto? Este producto traía Dos sobres de Invasión oscura ¿Pusieron la descripción En la esquina? ¿Really? Nueve cartas promocionales Gracias Exclusivas Gracias por ignorarme, Pedazo de mierda <ríe> Es que <risa> técnicamente Si tú lo veías así Es como que estuviera Derecho sí, tú, <risa> <risa> Técnicamente es una esquina Vea su basura <risa> No, ahí se ve una ahí como 13. Dale, guaristas, ¿Eh? hilados, superficies, áreas. Ya, fico, mira, cacha. <ríe> cacha, cacha. Ya traía dos sobres, traía nueve cartas funcionales del de viejo pascuero mamadísimo. Nueve <ríe> no viejo pascuero mamadísimo. <ríe> Exactamente, dos lados, este traía tirado y un llavero coleccionable. Oh, Yo esto me lo compré y, calma, antes de empezar a leerlo voy a mostrarle... El llavero que me salió a mí la primera vez que yo lo compré. ¿Son llaveros diferentes para cada ocasión? Eh, exactamente. Es según las ediciones. La que me salió a mí fue la de eh, Invasión Oscura. Pero según aquí, lo, esta cosa te puede salir de ah, son nueve. Olimpia, de Bushido, sí, son nueve. De Helénica. Y también y esta la cosa. Así que, exactamente. ¿Tú para que el Santa Claus nomadísimo. Sí, mira, mira, mira. a todo, todo una cara. Ya, además, esto, esto está aquí como. Esto se, se saca. Ah, se hizo mierda todo. <risa> esto se quema. ¿no? Y okay. ahí. Digamos que. Esta es la nueva carta. Del folclore de, del viejo Oscuro Mamadísimo. Ahí están los, los llaveros que pueden salir. Nos pueden salir Olimpia, Dharma, Kilimanjaro, Buchido, Invasión Oscura, Hijo del Sol, Helénica, Hijo de Dana y Espada Sagrada. Yo tengo ya el de. Invasión Me la Oscura. Vamos que te a ver si sale, sale el mismo. sale el mismo, bueno con tu suerte y también está, está, está exactamente lo mismo aquí me va a salir la misma hueá y miren esta cajita que es súper nice tapa dura y vamos a ver más o menos dura es un poco más resistente que, normal, que, que esta hueá del sur por lo menos así no. que bien es porque es negro verdad eh, es es aquí más, tenemos no van a votar el video por solo ese comentario flag flag por racism 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 4, 1, 2, 3, 4, 4 por 3, son 12. ¡Ah! Aquí vienen las mayor. cartas, aquí vienen las cartas. Creo que es? te gastaste ¿por qué? Lo, vamos a ver el tiro. Aquí está una de las cartas promocionales. El Ferrari. Esto ya ustedes este, las saben ya, si la vamos a pasar así no, porque ya saben lo que hacen. Ya, son una, ha pasado un año. Desde siempre, desde que está con mi tienda, con mi tienda de regalo dragón. <risa> Por favor, déjenos hacerle una ofrenda. Exactamente. Estos los, los duendes culiados. Y aquí está Santa Claus, mamadísimo. Héroe. Este es la basura ah. de los elfos. Aquí está el Super Campus. La, ah, la señora Claus. La señora Claus. También está mamadísima. Y está Rudos el reno caribe. el cacho en el pecho, weón. ¿Qué va empalando pájaros mientras vuela, weón? Impara al campo, por pues, loco, al campo. ¿Qué son chucha. las cartitas. <risa> son muy buenas. <risa> el, el nuevo olor. Le, le, le tira la chorera a los aviones, una weá así. Exactamente. Y la gracia de esta es que eh, eh, son tres. Es eh, eh, un arte dividido en tres, ¿Cachai? ¿Cachai? que. Esta weá seguía. Ahí está como. ¡Oh! ¡Tan, tan, tan, tan! tan ¿Y la otra igual? Ahí Las otras igual Exactamente Dejo buscar la red tres Aquí estamos Mira este, este es así Este es así No, estaba al <ríe> lado no, aquí, aquí, aquí está el dragón Uy Ha habido el dragón El dragón también de la estrella Y por último La saga de Del yoyo, Que -yo es el viejito más cuero este va así Yo tal vez va, va como así la weá, Porque está como Esta una weá así perspectiva así. Sí Así La cámara, culia Pon la chucha, weá. <risa> Aló, <No>. cámara <risa> La cámara como está Como capítulo ahí? de Homero Que le sube el volumen a la radio Para disimular el olor habláis uh -huh. más fuerte Para que la cámara enfoque <risa> Así parece Ahí está, bueno Y, y, y, y, y, y, y Vienen con los Dos dados Que son daditos caras. ahí De seis caras que tienen en seis. el lado U. Sí, y el, el uno es el Dragoncito de mitos leyendas ¿Está ahí seguro? Sí, da la vuelta al otro lado yeah. ahí Ah, no, pero el, el pedazo seis. de El seis entonces, pues bueno El seis, sí, el seis Las caras el contrarias suman siete Y y y aquí tengo el llavero. Y te salió de. Estoy al final video el lo tuque. vamos a ver. Ya, al final, de, al final al final de esta apertura vamos a ver qué. qué qué weá, pa' Ya son 12. Son 12 sobre. Cuando yo abrí, No se nos va a olvidar, wea. Cuando yo abrí esta wea de, de, de wea en el día del pico. ¿Qué es esta wea mierda? Lo abrí la micro, porque está, dije, no voy a esperar a la casa a llegar, si lo abrí la micro. Lo abriré ¡Ul, viciado! Al menos viciado en un ERP. Traían... Tres cartas premiadas. Vamos a ver si esto nos cambia la los... y sale un poco más cartas premiadas. No sé. Vamos a ver. Los sobres Cacha. se dividen igual Alto que, que sobres que... normales. Ah, si son sí. sobres de... Invasión, Invasión Oscura. Primera carta, Carlos Martel. No la voy a leer porque ustedes ya antes... Si sí la quiero mostrar, cámara. No, este es Conan. El bárbaro. Creo que este ya la tengo ya. Que ya la tengo con Guerrero Conan, cuatro. el niño del futuro. Exactamente. Toda la anteriores. Oh. ¿Y si tienes...? <risa> ya, esto ustedes lo van a... Ya las conocen, ya. Cartas que han visto por lo menos 10.000 veces en, la, en su vida. Yo no. Know. Si no, que menos ustedes. Yo no. Know. Esto después en privado te las muestro todas. Así ah, que... Gotito. Tienes que usar mascarilla hermano <risa> que Obvio, obvio, vamos a cachar, ahí no salió nada. Este oro está roto, mira, ese. cuando se ha puesto en un cementerio por la aleada de un dragón que controles puedes ponerlo en tu línea de defensa como un dragón de Ofra 3 con furia. Al comienzo de esta fase final, baraja este aliado. Cacha, está roto está todo. El Recar... Recaredo es como. Es como japonés, ricarido Ya. Yeah. <risa> Viene Egon Guerrero. ¿Ah? No lo digo yo, lo hice la ciencia. Lo hice la ciencia. Según un estudio realizado por nosotros mismos. Exactamente. Hoy quizás es fácil hacer todo sobre Eon. Bueno. Están resellados. <risa> Cacha. Cacha. Caballero. Es real. Este. Valverde Valveris. Ah, verdad. ¿Cómo se había olvidado? ¿Es Valveris? ¿Y aquí está Malgo? ¿Aquí está este Malgo? No weón. F Martín, F Martín, ¿está trabajando todavía? Por sí. Todo por un futuro sin coronavirus. Todo por el dinero, creo que. importante el dinero, ¿no? no es dinero, dinero. No todo es dinero, exactamente. Y me están cayendo las cartas, weón. No están, alta, ¿no? Nos están cayendo Están, están rodando están... Queremos ser libres Aquí ¡Ah! ah. estamos la otra Vamos a dejar al viejito oscuro mamadísimo <risa> También ahí ¿Cuánto no... la casita? Esta Ahora está en Settamart a 5 lucas Precio oferta okay. Esta caja valía Si no me equivoco, 20 lucas Oh 15, 15, no, 15, 15 lugares en momento sería. Está a de 5, tiene dos bueno. sobre la invasión oscura. Si su, si su edición favorita es eh, invasión oscura, compres esta weá. Si quiere tener al, al, al, al mamadísimo, por favor, dele Vamos a la siguiente sobrecito. Eh, Ciudad, Ciudad hundida. hundida. Eh, ¿Constantinopla? No. Atlántida Mu? No concepción? No, no, Valdivia. Valdivia es Valdivia. Sobre los carros que vienen Valdía, weón, no es no, nada personal. Electro ya dio el disclaimer ya al principio del video. Allí que no salió. Salió espada. Merovingia. Ah, Merovigia, vigia, -vigia. <risa> Puta estás desenfocado, ¿Qué, qué, qué? Espada Macu macro macrobikinga. O oh, Julio pesado <risa> Cuando mi la salga, saca una, una edición eh, Otra edición de steampunk Pero ahora con los, con lo, no sé, con los dioses nerdicos <risa> Para <la> Macro y Kinga Oye, <risa> guapo pesado Quieren mis sentimientos De nerd Le estoy dando ya. idea a M y L bueno. Exactamente, contraten M y L Ya ves, vamos aquí que sale No este dragón que es Dryg... De D. De D. De do De D. De D. De D. De <risa> <risa> <risa> oh, D. De D. De De mm. De De De De De De De De De De De De De De De De De más De también De De esa De solamente De Ah, esta es la carta que rompió el meta. Pero no, no, no. ¿Por qué? Ya ha eh, pasado mucho tiempo ya. Porque la jugada es gratis. El primer turno, ¿Y ¿no? 6? Así. Sí. Oh my god. Porque es si, como si controlara 3 aliados de diferente coste. Eh, entraba gratis. Oh my god. El segundo turno tenía esa jugada en y, Con su... vamos a comenzar aquí. Eh. Ah, no, ahí está. Gimli Egerish Huevo Rich Huevo Rico, Hue, huevo, ¿eh? rico. huevo Rico Eggri Eg Eggerich Egerich, Pickle Rick, este, Egrick Rick. Eggrick Egric. Egric. <ríe> Egric. <ríe> Pickle Rick, el RICK Bien, ah, está bien Esta broma es de la verdad, que aquí no la vamos a mostrar nada porque ustedes ya la han visto, esto estoy, estoy, estoy ya, ya estoy antiguo ya, esto eh, ya es cosa de otro, abuela, de otro abuela. universo abuela. No hay agua sobre el puente, ¿qué pasaría la hueá por el puente? ¿Cómo es la hueá? Eh, bajo el puente, ahí sí. No. Contra la, Contra la corriente, vamos a ver aquí. Pipín el breve. Pipín el breve. Exacto, este Pipín el breve. El ¿Sabes por qué dicen el breve? ¿Sabes por qué dicen el breve? El cortito. <ríe> no es por eso, no es por eso. <ríe> <ríe> Ya, ya estamos, fam, el descendi, weón. Espera tanto para esa broma, weón. Un Uy, año completo. <risa> ¿Qué hacías si no te salía la weón? <risa> ah, no importa, weón. Si no me salía, weón, el canal sigue de la chucha. <risa> ¿Sabéis qué? ¿Sabes qué? Sí, sí, sí. Se me ocurrió, se me ocurrió ah, una idea, sí, sí. pero la voy a tirar. Electro está haciendo el lo mismo que yo porque Electro también es malvado como yo. ¿Por qué yo soy buena persona, hermano? Vamos a ver aquí. Gracias por este... ignorarme nuevamente, pieza de mierda. <ríe> no voy a comentar respecto a esa <ríe> ah, situación. La waifu mamadísima. Armadura ¿Ah? nivel 80. El escudo macrosajón. Macrosajón. Y. Te tengo una, una. ¿Cómo ves con Electro? Portus, creo que no es para que vea igual Adurni, es un, un, es un piso de piedra. Ahí tenía unos. ¿Ese caballo? ¿Qué chucha ese caballo, weón? Es como raro, un, bueno. como un como caballo largo, tónico. un caballo chalchicha. <ríe> Una weá así. Es ahí está este weón acá. Chico, comparado con el weón que está delante. un caballo chancho, weón. Es como un pony, weón. Un pony chancho. <ríe> un pony chancho caballo dice, huevón que sigue Oso el agua, me estoy, me estoy bañando Y este güey bueno, aquí, no cachas que acabo de mirar en el río Una weá así vamos, vamos a mirar, una mirada Está mira a mirando la carta? el caballo y preguntándose de por qué chucha el cachas, el Es igual al caballo <risa> <risa> La carta del caballo, no el güey, hermano Ah, <risa> <risa> verdad este, Otro, otro compadre, mamadísimo Mamadísimo. Están mostrando las cartas después de decir que no... Sí, sí, dije ¿Sí? que voy a mostrar las cartas Ah... A ver qué hay que salir Una planta Una ¿No? wifi planta La de Batman Otra vez ¿verdad? la de Batman ¿Cómo se llama Batman, Batman? 2.0? Eh... ¿Poison Ivy? No sé, pues, no, no, no, no sé Ah, viste que no soy nerd Maldito no, astero Ah, eres Ultra nerd <risa> <risa> Ya, nos quedan tres sobre, dije, yo pronostiqué que iban a salir tres cartas, eh, Tres sobre ya vamos dos Y creo que esas dos cartas las tengo ya, va a ser oh, muy mala, así es que bueno. Y, una cacha. ¿Un mm, osito? No Pero sí, una, un osito A oh, ver, por favor no te ahí sí Froggy ¿Sí? ¿Sí? Froggy y filgia, filgia, filgia El osito ¡Oh, soy un osito! Y aquí eh... el muro macro sajón ah, Cacha. Oh, el la el <ríe> Macro sajón, pues Está bien, postre, guan el... ¡Qué idea, es el... buena, ¡Muy buena idea, guan! ¿Cómo construía sus a los sajones? Con escudos, pues? Sí, Sí, pum. estás perdiendo el tiempo con madera, guan No, chito madre, Le pega toda la guay, menos la cara <ríe> Aquí, ah, tenemos sí. la gente... Aquí otro mamadísimo. Aquí. Uy, que estaba mamadísima la gente en esa época weón. La que está comido No, no, no. voy a así que no me No hay chiste de lol. Exactamente. aquí está el dragón de mi teniendo, está muerto. Este es Radagas Gas. la de Gas. La de Gas. de Gas. Ah, alguien y vos esmeralda Esmeralda oh, Bambi. Y después le matan a la mamá, ¿no? ¡Spoiler! Ya man! le matan <risa> <risa> ah. En todo caso es un spoiler porque seguramente Disney va a sacar una versión de ani animada nueva la de Bambi One Sí Así que spoiler <risa> para los <carros risa> que no. La del es la Cazador por venganza Es Chupacabra Es ¿no? Chupacabra El chupacabra 2.0 <risa> El ratón La que me chupa la cabra Ay, ay, ay Ay, ay, ay ay, ay. ay, ¿por, ay ¿Por qué estás mostrando las cartas, weón? ¿No dijiste...? Que... No sé, no sé, no sé ya, ya, ya. Otro, un muro Un muro, <risa> un muro. ¿Muro? <risa> ah. ¿Es una...? Un... ¿Muestra ¿Qué? ¿Qué? ¿Es el muro de Adriana y era un, un cuadrado? Ah, no, sigue para allá Ahí, o sea No, ah, sí, sí, ese. ese es el muro, <risa> ese es el muro. Me Hicieron un muro de 4x4, weón. <risa> para, para proteger, porque es hijos? el muro de Adriano, pues weón. Quizás Adriano está metiendo adentro del muro, pues? y ahí está el caballo, chancho. El hormiguero, no, eso es como Eso es como una oveja, weón. No sé, bueno, ¿qué, qué, por favor, le pedimos, le pedimos, si no le, le, pedimos le pedimos a dónde? como estoy leyendo a Gabriel Roja, por favor, le pedimos que nos que esa weá, por favor, Carel. Si nos estás viendo, si nos ves, un caballo, por favor, Mejor eh... ver, es tu mamá, te ha de No estaría lo, lo incorrecto. <risa> ah, bueno, ustedes quieren qué? dejar los comentarios. Eh, sí, ustedes quieren dejar los comentarios que dicen que es esa weá, por favor. No se dicen que esa weá. En el próximo video, que no es el que viene, sino el que, que viene después del que viene, vamos a leer esos comentarios. Los <risa> <risa> Esta este es la... Aña, Aña. Aya, Aya Y... A no, un sí, Y pillaje un molido, ¿fe ¿fe El huevo mamadísimo pillaje. se roba el bolío ¿Cachai? Una el arbo campeón El arbo campeón, el arbo campeón de esa época ¿Ganó? Y un eso partido? fue todo Escuché por ahí que estaba en la mierda Sí, pero ganó uno Ganó uno, ¿contra qué? Contra por No, moco no <risa> importa, no te deporte esta wea. Dale Ya, exactamente Son las tres cartas, creo que todas las tengo Creo que esta no la tenía Así que es hay que una ganancia de una carta que tenga para la colección Seguramente en algún momento les voy a mostrar toda la colección de, de ultra real y me que tengo Y ¿De qué es esta? Este, de esto, esto lo van a ver en el siguiente video Ah, cagado, abre la weá Ya, ya la vamos a ir ahora. Uno, dos, cinco, cuatro Uno, cinco, seis, dos, cinco, cuatro 3, 3, 2, 3, elénica el yes el enica Muy bonito ah tengo tengo mira Ahora pueden tener tení, babies tiene un dragón asiático y un dragón occidental sí, sí. Esto no es asiático pero esto no es tiene, mediterráneo esto, pero tiene pinta de dragón asiático mm... no tiene es ¿tien? ¿tien, tiene ¿es de, de enica, la como piñera si sí, tiene los dedos cortos como piñera piñera si está viendo el video chúpalo <risa> ahí va a decir like así el comentario <risa> de piñera ver, ¿Qué va uh, con el marepoto sí. ay marepoto esto suena ya entonces ahora vamos a abrir el Zulu pero ustedes lo van a ver en el siguiente video así que chao por este video nos vemos en el siguiente ya corta nomás no voy a cortar porque voy a cortar estoy ah, grabando yo ah chucha Oh, eh, ¿Cómo se corta esto? Güey? Ah, vamos a empezar con el sur nuevamente. Detener bien.